Aromáticas al vinagre. Un litro de vinagre. Algunas hojitas de laurel. Un puño de Artemisia Dracunculus o Dragoncello. Un puño de salvia. Cuatro o cinco hojas de salvia. De una a tres escaloñas. Un puño de albahaca un ramito de satureja o ajedrea, un puño de tomillo, lavar muy bien las aromáticas, triturar en pedacitos pequeños, unir al vinagre y colocar en un recipiente o en un envase grande o puede ser en envases pequeños. Para que las esencias se mezclen debe estar un mes al sol, y las aromáticas deben quedar por lo menos en una ventana que le dé luz. También se puede usar con las verduras o filtrado. Un consejo, si el aroma o si el sabor es demasiado intenso, se puede agregar vinagre eh, normal para diluirlo un poco. Se puede utilizar para algunas verduras como pepinillos, choclos para condimentar aceitunas le da un sabor exquisito, especial. También se puede unir a garbanzos, lentejas, porotos, alberjas, habas, cualquier tipo de legumbres. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Que comentes, que le des un me gusta y compartas con tus amistades. Agradezco siempre a las personas que me siguen y nos vemos. Hasta pronto.